Y este es este nuevo vídeo Me he fumado más de lo normal Para hacer este, este vídeo Porque estoy porque con un, un amigo Que, que se llama Nachu, Disco Nachu Para los amigos ¿Cómo? ¿Cómo? Venga Y vamos a jugar Hola. a todo ocupéis no está sobrio ¿Qué significa eso? Tío que no está borracho Obvio que no está borracho Bien bonito Bonito Bonito barato Bueno quizá me veis más con Dexaxi En otros vídeos de Minecraft Online Y ya está bueno, bueno, venga. Porque, porque sí, si os lo dejaré ahí como incógnita. incógnita ya ya me, si, si os suscribís, os veréis más vídeos nuestros y tal. Vídeos, vídeos, vídeos. Me gustará mucho, será seguro. Muchas gracias. ¡Vídeos! ¡Ah! Bueno. Puede coger, coger eso? eso. Eso de ahí. Eso, sí, sí eso. eso. Vale. Ese el cable, gracias. Sí, no, es el cable. Es el cable. Vale, bueno, ya. ya. Que se que me está me quedando está su material ordenado y había y que, que enchufarlo Ya está. está. A ver. Venga, vamos allá. Que nos come? come. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah, ah ¿Qué es esto? es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claustrofobia. ¡Oh! ¡Oh! Ah, aquí, aquí también. Tengo tubo de otro, Tengo tubo de tronata para cagarme en todo. ¡Qué miedo! ¡Ah, tío! ¡Es un laberinto! <_üratil doblos> <ríe> es que la voz siempre fue usted. <icylatra3> Tubitos, glow. Tumitos glow. Música de fondo. A like música que da miedo para que se cargan tus suscriptores o sí. que se digan? Sí, ponme la de sound 7. 7 ¿La de qué? sound 7, 7. Oh, no. O la Por de X-Files Dios mío Si sí, sí, no, no eso, eso es para, para, esto, para esto, esto, ¿no? A ver ¿Esta? Oh, ¿Y esta de eh? No, me voy a Oye, que estamos grabando Vale, a ver Oh me, me, va me va menos lagueado. Me, me va, va cinco, cinco, a 15 de Yo estoy aquí cabadito, pero Yo completamente. Claro, claro. Sigue, sí, soñando. sigue soñando. Disco. Disco. Natsu. You. Know. El, El afanado la de, la de la discoteca. Ese, Ese eres tú, tú. mira, mira sal de la batalla. <ríe> la pero estatua está bueno, gigante tío, pero no hemos encontrado ni una foto esto no es normal porque ¿Por no hay que no encontrar fotos, poco, hay no encontrado. No right. llaves tío, qué, qué miedo, miedo, no, en las casas la casa siempre está siempre, está, está, siempre está, está, tío, no, no no, no, no, no ¡Doraemon! ¡Es Doraemon! es doraemon Tío. No hay nada. Aquí hay una llave, ¿no? Debería, pero, pero no, hay no hay nada. Sí. Aquí sí, ni hay puertas. Aquí ni puertas. Ni ¿Qué? Que Aquí ni, ni puertas, que hay puertas. Que puede, que entrar, puede entrar cualquiera. cualquiera puede ver, ¿Por qué llama la, la puerta? No llame nomás. No llame. No, me estoy plagiando. Haciendo. No más. No llame nomás. Para, no. Que me lo, cierran me lo cierran por, por copyright. copyright. Que era el rubio, pero, copyright. El rubio tiene copyright. copyright. Mentira, Mentira, pero. pero. esto es la guerra tan tan tan no es no Fuck. no he encontrado ni una ¿Alguien estaba haciendo algo por aquí? No, es que cuando te ponen una herida y de petadine. En serio, es de padre familia. ¿Seguro? Ese es el mismo de No, sí, sí. Moonwalk. Moonwalk. Soy Elvis Presley. Mira, salta, salta un segundo. Salto un segundo. No puedo saltar. Mierda, era porque iba a hacer el ruido este de. de Mario. ¡Oh! Tío, pero es que no hay ni una llave. Estoy clavándola. ¿Seguro que está? Se supone que hay nueve llaves. Diez, perdón. ¿Seguro? Y son una la verdadera, ¿eh? o sea, sea que, que cuidado. cuidado. ¡Tum! Y no te cuencona. ¿Nos, ¿Nos echamos, echamos unos rezo? rezo? No, estoy no. que no, no te se sale se la, la canción. canción. No te cuencona. Chumba, chumba. Vale, eh, vale en, en lo que has pasado, Este hecho chumba con M, ¿vale? En lo que has pasado, otra cosa. Y tú déjame hablar. A ver, venga. Ah, no, que no hay nada, no te preocupéis. Tan Espera. Es hora que se llena mucho. No, no estoy no, no soy tanto... tanto dando vueltas. ¿no? no, no sé, pero es que, que me estoy, encontrando, estoy encontrando, me encontrando ahora. Estoy como antes en el Minecraft. Que, que es como que hemos que he hecho. Ah, ah, Se sí, me vuelve oscuro! oscuro. Ah, no, no, no, no, no, no, no, ni no, soy no <risa> hoy no duerme, hoy no duerme Elende, <risa> el lente, ¿El oh, oh le oh, he visto el hombro, hombro? no? El ende, ha bajado aquí la llave, y de aquí ha hecho nene, hola Mira, está ahí, está ahí Jorge, que está ahí, que no le va a hacer nada Tú eres amigo eh, que no le mire no. ¿En verdad, sí que está, bien. ¿Está, ahí? está ahí, lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto Cucu Cucu Cada vez se te acerca más. Sí, tengo sí, que escapar I will survive! ¡No pega nada, tío! What the fuck What the fuck oh, Me te el ¡Oh, El pasa! no te pasa! ¡Oh, te como si nada. nada. Muy. hacho los graficazos son, son impresionantes. impresionantes. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque estoy yo a jugar mira, un... Mira, mira, voy a marrugado. contarse un chiste. Mira, patas y sacas el medio. <risas> Esto la es que en 2.0. Para ver en la, cara la cara que, que he puesto. Que puesto. Pero no, como no, no, no voy a enseñar mi cara hasta que no tenga... 30 millones, 98, 20 millones de suscriptores. <tose> en la es cara. Pero, ¡Pero tío, ¿eh? no me hagas, eh! <ríe> <ríe> ¡Eres un...! <ríe> me, me llamo... <ríe> ¿Qué? Teja. ¿Qué? Me, me llamo... <ríe> <ríe> ¡Tarada! <ríe> Ah, no, Dios mío. Que, que quiero que hablar, por Dios, Dios que estoy ya, tío ya la mala de una leche. ¡Vamos a conseguir las 10 llaves! Claro. <risa> ¡Ya le acepté! ¡Oh! ¡El ender, el ender, el ender! ¿Dónde? ¡Burgo! <risa> <risa> lol lol lol lol lol lol lol lol lol callaros callaros está mi hermana aquí con una amiga y no quiero no quiero que hable no quiero que hable callaros no me hablen no digan nuestros nombres y me van a matar me van a matar me van a matar el el el Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, ¿Me sigue? Venga. Venga. Uf. Ya está? ¿Te ha gustado? Pero... Está. Está. está? está? ¿Te ha pero... Por favor no estés, por favor ¿Dónde no, no, por no, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué la, la música la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde visto! Por favor, hermana, no ¿Dónde no lo usted, usted. ni, ni su amiga. amiga. <risa> ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? No quiero decir el nombre. ¿Problem? Este juego para adultos. Por pues no, favor, dice. No, porque te, te, ¿te, te pegan los sustos. Y... ¡Ah!